Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenido a Susurro del Papel. He dicho bienvenido y bienvenido, no, bienvenido y bienvenida a Susurro del Papel. Mira, hoy os traigo un hall de compritas muy, muy, muy variada de varios comercios, ¿vale? Y era pues nada, pues para enseñaroslo por si os tenéis oportunidad y podéis pasaros por estas tiendas, pues que sepáis que yo lo encontré en las tiendas. Mira, aquí pasamos de no tener de nada a tener de todo. Tenemos ya dos carrefour. 1 24 horas y otro ucarrefour normal y corriente entonces todo lo que quedaba de todo lo que quedaba de a ver de la tienda anterior que la verdad es que no me acuerdo ni cómo se llamaba porque yo no suelo ir eh, una lo sacaron a la basura que la gente se ha inflado de coger estantería mesas silla de todo y otro pues a lo mejor tenían algún golpe o algún defectillo. No te digo que no, yo me enteré tarde. ¿eh? Si no, la primera y estoy yo. Y otras pues lo han puesto mmm, muy baratito de precio. Entonces fui el otro día y mira me traje todos estos tapes que me costaron un euro. Es de car, pero vamos, yo no lo quiero porque la tapadera pone aquí, bueno, que es de car. Traen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con sus correspondientes tapaderas. Son chiquititas. No son muy grandes, pero bueno, mira, mejor. ve mira qué chiquititas son. Y traen pues seis. Y todas vienen con, con la misma estampita, pero bueno, a mí que más me da. Si yo lo que lo quiero es para guardar cosillas de las nuestras. Y entonces me traje un paquetillo al cartón. ¿Veis? Pues lo único que, que no son totalmente transparentes. ¿Veis? Pero bueno, están bien. Oye por un euro 6 y seguro que esto pues costar, costaba más porque mmm, nada más que por ser de quién es pues, seguro después mira me traje que también lo tenía a 1.40 mirad qué chulo pues estos tapes también para guardar son transparentes y cierran ya había escuchado el ¡clac! clac clac me estoy quedando sin batería como no bueno, pues eh, lo pongo a cargar y sigo. Pues esta. Y de esta me traje una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco o seis. Seis. ¿Vale? Porque una ya la tengo con botones y otra la tengo con cosas. En fin. Esto es de Carrefour, que tenemos dos. Aquí no hay miseria. De no tener ninguna tener otro. Bueno, y aquí está el otro. Que se me había caído. ¿Veis? Este. Que todavía, bueno, no tengo ahí para ponerle. para poner cosa. ¿Qué más? De Carrefour se ha terminado. Pues ayer que pasé por Tiger eh, me encontré esto y lo compré. La casa matriz de Tiger está especialmente motivada porque la tienda de Melilla se convierte en la primera que abren en el continente africano. Porque. Siempre vienen bien y aquí guardo cascabeles, guardo maderita y me traje una. Había dos, esta y otra. Y la otra tenía la asa, creo que roja, pero me traje esta. Que trae tres pisos. Casi todo es para guardar. En Tiger también os voy a enseñar que encontré algunas cositas, oye, que no estaban más. Encontré chuches de Halloween. Y me compré chuches, literalmente chuches. ¿eh? Son dentaduras de, de fresa y nata y me las compré veis que es de teddy no de tiger no sé si estoy diciendo teddy o tiger es de tiger Carita, tenía un cordero me blanco, la nieve me compré estas calabazas que les da cuerda y anda a ver le voy a quitar esto y compré tres y por último, que mirad que encontré allí, son pendientes, ¿eh? y compré tres. Son pendientes y los vi muy bien de, de precio, un euro costaba, y oye, para nosotros nos vienen estupendos. Y mirad, trae dos, y cogí pues dos, cuatro, seis, bueno, lo estoy contando tres pares, dos, cuatro, seis, a un euro, y son de metal, ¿eh? No, no es plástico es metal y esta mano pues digo mira para halloween fenomenal pues esto lo cogí en tiger después pasé por el mochino este y mirad lo que encontré encontré esto que son apilables o sea no son apilables mirad ves tiene y se ponen así y son transparentes y mirad qué bien vienen para la para la lentejuela y cogí esto vienen estos seis ¿eh? en el paquete y también cogí este tape mira que se abre así y así y me pareció que estaba bien y cogí uno con la tapaderita rosa y esto también lo cogí allí que se llama Mosini Mis, Minino, misino o lo dejo el nombre de la tienda porque yo ya no me acuerdo qué más eh, pasé por el chino de, de abajo de casa y que el otro día se lo vi a, a la canariona 85 céntimos y mira, esta es de JIE y son muy chulas. Son entre piezas pero llevan ahí también para colgar. Y me parecieron monas y cogí un paquetillo. ¿Qué más cogí? Espera que lo he tirado. Que lo he tirado yo. Lo he puesto aquí detrás y ahora no llego Pues os voy a enseñar qué más cogí. La maderita de los arcoíris con las nubes cogí un paquetillo y me costó un euro las maderillas valían un poco más caras de otra marca que es esta que se llama v Store, artículos para valeridades cogí estas cuentecitas ¿ves? que están como con varios oh, con varios colores o desgastados estas son las medianas y estas las grandes que me parecen que pueden dar juego ¿ves? y estas la chiquititas hay tres tamaños ¿ves? y creo que de esa creo que ya está si acaso repetí con alguna pero creo que a ver aquí hay una de estas. He traído muy para acá casi al filo de la mesa pero es que el cable no carga y como quiero quitármelo en medio para guardarlo pues me lo he traído aquí al máximo bueno pues mira Uf, a ver ahí aquí aquí un poco torcido ahí. Ahí. pues mira grande mediana y pequeña en realidad estas con estas si os fijáis se nota pero tampoco es no es un tamaño muy muy muy exagerado veis pues también lo que voy a seguir enseñando mirad, encontré que me parecieron muy chulas mirad qué flores, están hechas como en tela de lazo y me gustó, valían 85 céntimos y cogí un paquetillo que me parece que son muy monas Mira, encontré de J.I.E. mirad qué cuentas son de metal, ¿eh? y estas también traen seis. traen muy poquillas y pesan ¿eh? Mira y el agujero de apañado son son bonitas, eh son muy monas. Pues cogí ese paquetillo. qué más, voy a quitar las cosas del bolso. Las voy a poner aquí encima y os voy enseñando. Porque es que si no, que no está a expensas del bolso. Mirad. Encontré estos cachos de, de eslabones para hacer cadena. Esto sí que, vamos, esto es para un chupetero o yo qué sé qué. Y las cogí. Cogí solamente un, un paquete. Y vienen en varios colores, creo que cogí uno solo, ¿eh? Porque no me hace mucho caso, porque ya hace el otro día y no me acuerdo. Mira, encontré estos conejitos que vienen con el colgante. Son cabezas de conejitos. Y ahí según el sobre, así son los colores. Entonces yo cogí los que son tonos pasteles. Y los que más rositas tenía. ¿Veis? Todos son colores muy, muy, muy, muy, muy pastelitos. ¿Qué más? Dejó también mira lo que encontré. Creo, vamos, que, que se pueden poner entre cuenta y cuenta. Son, tienen bastante, el agujero bastante gordito. Es que estoy mirando por pues, si he comprado alguna más, pues para enseñaroslo, pero no. Este, cogí un paquetillo, ¿vale? Y también igual, cogí los tonos así que más rositas traía y tal. 0.95. Mira, aquí no viene ninguna azul. Ahora me estoy dando cuenta compré cadenitas antes nada más que tenía en blanca y ahora traído este rosa este no es celeste es azul la tampoco, azul petróleo puede ser y compré un paquetillo estas son las maderitas y estas traen 12 y me costaron 85 céntimos no es caro, ¿eh? más aquí Mira, encontré de taller estas que parecen, vienen facetadas y, y me gustaron. Traen negras también y moradas y cogí otro paquetillo. Porque digo, bueno, mira. Pues si quiero hacer algo para jalomín, digo, ya los tengo. Mira, encontré estas flores que también van facetadas y según el paquete igual. Así son los colores. Mira, ahí está el agujero. ¿Veis? y me gustaron y cogí este paquetillo de este yo no tengo tengo flores de J.I.E. pero estas no y me gustaron y cogí un paquetillo encontré estas cuentas son redondas y también son facetadas parecen perlas porque son así como tienen el oriente que tiene la perla y me gustó y cogí este paquetito y esta costaron 85 céntimos también ¿Qué encontré más? Bueno, voy a ir apartándolo por aquí Porque si no, no lo vamos a ver Voy poniéndolo por aquí Es que va a acercar mucho al filo, ¿vale? Pero es por eso, porque si no el cable no me llega Mira, encontré estos cierres En negro traen solo tres Son de metal Me costaron un euro Un poquito caro, debían de traer seis, ¿verdad? Los pues tres Y después encontré esto Que me costó un euro y es para las cosas que no tienen colgante, pues se pueden, son de metal, ¿ves? Y se pueden pegar, se le pone detrás y ya tenemos un colgante. Parecen las latas de, vamos, parecen, es eh, lo que levantamos de la Coca-Cola, de las latas. Y, y traen un montón, esto no sé ni de quién es, pues valen un euro, pero no, no sé de gubonín no sé esto será es el importado no sé no sé quién no es de ninguna marca no es de jie ni nada y me gustó nada más que la vía en negro y las cogí a ver qué más mira de otra marca marca la, la pava Uf. un imán que se me cae cogí estas dos que yo tengo pero estas no y entonces cogí estos dos paquetillos vale es de V store, V store, V store. Y me parecieron que que bueno que a mí me iban con las otras que tengo por ahí y las cogí, no con esta. Ojo, no con esta, no tiene nada que ver ¿eh? con otras que yo ya saqué en otro hall de compra que no, no me acuerdo ni cuáles. Y después de JI, mira lo que encontré. A ver. Estas que tengo una, que son gigantes. ...que tenía una por aquí... ...pero empecé que la he gastado... ...no, está aquí... Mira, ...qué grande, ¿veis? ...y son exactamente iguales... ...pero claro, muchísimo más chicas... ...¿veis? Esta también las tengo en varios tonos... ¿eh? ...y mira, ...y más chiquitillas todavía... ...o sea, yo las tengo así... ...estas que son mucho más chicas... ...y estas que son... ...pues como las cuentecillas... ...esas que venían antes las pulseras y los collares... ...pero por dentro parece que llevan como lo enseño aquí porque son iguales se ve como si fuesen de metal que no es metal que es plástico pintado de plateado pero bueno aunque estas pesan no sé si por la Ahora ya no sé si por la cantidad que trae no sé pero pesan eh estas dos sí que pesan la otra que se me ha caído la que os enseño, tampoco sé ni de dónde ha salido y después, después, después... Por ahí me encontré este paquete que son las rositas que trae la, la rosita que traen los paquetitos estos que compramos en el teddy que vienen sueltas y vienen a lo mejor dos de estas o tres, las rosas, esas fusias que viene con platea, pues esta que también la tenía por ahí suelta y me dijo toma 80 céntimos, llévatela y me las la dio por 80 céntimos, ¿ves? traen dos más grandes y el resto puro iguales bueno no que esta parece todavía más chica pero como no tenía más y no sabía ni de dónde había salido <ríe> pues me dijo llévatela 80 céntimos venga. y cogió y me la dio pues ya está estos he son las cositas ¿ves? que he cogido en esta en estas tiendas oye que esto me ha encantado no descarto volver a por otro un euro y trae dos hasta en el TV son más caras, ¿eh? Y estas y son de metal. ¿eh? Llevan su cierre como cualquier pendiente. Espera, que voy a. ¿veis? Aquí. A ver, unas con otras. Es de metal, no es plástico. Será calamina o algo así. ¿veis? Y está muy bien, una mano huesuda. Ahora para Halloween y bueno, pues, digo, bueno, tengo que hacer intercambio, digo, pues, pues ya está. Y para un cierre, en fin, para lo que nosotros lo usamos. estos me gustaron un montón. Y ahora quería enseñaros, pues dejadme que quite esto. Voy a volver a meter la bolsa. Los tengo que colocar, por eso también he cogido... Porque quiero poner lo de Pascua en un lado, lo de Teddy en otro lado. Uy, lo de Teddy. Lo de Pascua en un lado, lo de Halloween en otro lado, lo de Navidad en otro lado las cuentas no, las cuentas las ordeno por, por orden, forma y tamaño y ahora os voy a enseñar que ya he terminado eh, la poke que os estaba enseñando el otro día y quiero enseñaros cómo ha quedado, falta algún que otro detalle pero eh, bueno ya son detallitos muy chicos ponerle mi sello en fin cositas de esta mirad esta es una ¿Veis? no sé si se va a ver muy bien o estará muy cerca ¿Veis? Eh, tenía estas maderitas de de gorritos de bruja que no me acuerdo ni de dónde son la verdad y entonces la, la pinté aquí llevo una piedra negra le puse las dos estrellitas y, y esto es lo que va decorando esta tarjeta de la poke ¿veis? puse fantasma esta es la luna mirando hacia el poblado pone book la luna de eh, ¿cómo sea? Charles Chaplin no era el que se este a este le he puesto en el en el manto en la capa, le puse estrellas, le puse un caldero con los caramelos aquí puse, bueno, pues un cementerio con más lápida muchas calabazas, un murciélago llevándose una calabaza aquí yo no sé si se va a apreciar, hay como una herida con grapa y entonces esto se me ocurrió que podía graparlo, que sí, que queda bien mira, no se saben las cosas, es ¿eh? una cheque, pero lo único que la Poké no se puede doblar por ahí, porque como doblas tú la al cosido, no se pueden doblar, entonces tengo que mejorar aquí así me quedó el troquel del gatito aquí le troquelé la momia dos veces una en blanca y otra en negro veis colgando de la venda le puse una araña ¿Veis? y aquí pues el otro troquel que os enseñé que ya está listo le puse aquí un murciélago aquí un y y ya le colgué en los lazos como no una calabaza de las que hemos comprado este año del teddy que yo creo que todas vamos a tener calabaza un gorrito de bruja que lleva colgando a ver si os lo puedo, una calabaza esto os lo enseñé en un hall de complito, ¿Veis? que lleva colgando una calabaza una bruja una calavera muy molona con su gorro de michael Jackson y una arañita y en el otro le puse un cascabel negro de los de J. E. y arriba aquí le puse un lazo que en el lazo aquí irá otra cosita pero todavía no se lo he puesto aquí lo cerré con un guasí de bueno entre un un águila un peliscano, un cuervo pero como tenía los ojos rojos y son muy llamativos pues dije pues lo voy a usar para Halloween este lo compré ya hace tiempo en el Tiger también no es de ahora ni mucho menos vale esta es una y otra que es prima hermana no es igual pero muy parecida os la enseño ¿Eh? que sería esta veis aquí le he puesto también los fantasmas este va sangrando el pobre que le duele aquí le hice con la mezcla de los dos troqueles que me mandaron hice de los dos troqueles de halloween pues le hice este gatito durmiendo en una tetera con un gorrito de bruja y toda la tetera, <coughs> perdón, llena de ojos. El mismo gorro de la bruja, ¿veis? Aquí que tenía un caldero, pues sale, esto se ilumina en la oscuridad, son enamel dot eh, pero de de los nubos. Y le puse ojo dentro de la masa esta esta es la momia, troquelada en negro pero con el fondo blanco aquí le metí ah bueno, la momia lleva colgando también, si os fijáis, la venda y le metí, bueno, pues mucho eh, confeti y cosas de estas y esta va cerrada así con un con un toin verde cosido y al final le puse dos cascabeles lilas veis, aquí lleva una calavera negra y así me quedaron los otros dos al completo, le puse de fondo, que esto creo que lo visteis, la, la tela de araña y este es el otro, que este es muy parecido, si no igual al que al de aquí. Bueno, el gorrito y los guantes son distintos, lo que sale del caldero es distinto, pero el resto es igual. Y aquí en los colgantes, mira, aquí en el moño le puse una tela de araña, que ahí quiero que vaya una araña. Pero mandé a mi hija el otro día que estaba en Cádiz, digo, mira, ¿por qué no te llega el Teddy? Me tenía que mandar una cosa. Y me digo, mira, ¿por qué no te llega el Teddy? A ver si hay una bolsita de esas de arañas chiquitillas. Porque yo tengo mosca, pero araña no. Total, que fue al Teddy y me dijo, mamá, no hay nada. De Teddy hay solamente una estantería y no es nada de lo que tú me pides. Y le dije, bueno, pues nada. Y como se fue, como, como fue, se, se volvió. Pues aquí le, le he colgado esta calabacita le he colgado en otro esta cabeza de, de alien aquí le he colgado el ahorcado veis los chams son distintos bueno quitando la, el cascabel de el cascabel de que a todas le voy a poner uno por si no han llegado de halloween de calabaza vale en el otro le puse otro cascabel moradito y por último el gorrito también de bruja con la calabaza cortando colgando cortando colgando vale pues nada estas han sido las dos que he terminado ya os digo que le faltan detallitos por ejemplo aquí la arañita que voy a ver si cuando se acerque más la fecha pues aquí abajo en el chino que muchas veces traen para bromas y cosas de eso. Eso no es de manualidades. De eso para los chiquillos y tal. Pues a ver si la encuentro. Y le pegaría una aquí y otra aquí. Que en telita de esta tengo más. ¿Veis? Esta sí se puede doblar. Pero esta solamente puedo doblarla así. Porque el cosido este. Esto es un rubón, ¿eh? El, la herida esa. Entonces voy a ver. Porque no se pueden doblar. O las grapas no son tan grandes. O algo tendré que hacer. Y ya. Os dije que estaba haciendo. Tenía que hacer. 6. <coughs> tengo hecha 3. ¿Veis? Y ya estoy empezando con esta. Que todas más o menos ya os digo. Como son para. Para compañeras distintas. Pues y cada uno va. ¿Veis? Pues ya este también ya tiene el gorro. Y ahora pues empezar a, a troquelarle para ir poniéndolo lo demás. Sobre todo, eh, lo, los que llevan letra, ¿veis? Son distintas. Porque claro, mmm, hay una que creo que lleva, pero son incluso variadas. ¿Veis? Porque la colección que yo estoy usando traía dos mmm, hojas de cada. Y gracias que traía dos hojas de cada, voy a meter el brazo por medio, ¿veis? Cada una pues lleva de estos distintos ¿Veis? aquí lleva esos tres traemos un poco papeles lo, um, si os fijáis este en la vuelta y aquí está este ¿ves? en la vuelta entonces lo he ido usando porque realmente papeles traía 1 2 2 3 4 5 y 6 6 papeles dos de cada pero son seis papeles ¿eh? entonces uno lo he puesto mirando para allá y otro lo he puesto por detrás ve mira este por ejemplo tiene los de estos bailando y este también pero este es una una tarjeta entonces no me importa ¿ves? y nada más voy a seguir haciendo mis porque ya os he enseñado dos para que la más o menos veáis a mí me gusta colgarle charm porque después si la persona que le llega pues a lo mejor no tiene y tiene que hacer otro intercambio cualquier cosa todo es utilizable, utilizable ¿veis? y entonces yo por eso me gusta ponerle charm a todo siempre es utilizable es un regalo más aunque no vaya metido eh, por aquí detrás que a mí no me gusta ponerle por aquí detrás los regalos uno porque se salen y dos porque mmm, se, se hincha mucho el, el plástico y puede que se pueda descoser esto está pegado con calor así que y nada más pues nada espero que os haya gustado mirar por donde se salen los cascabeles de de halloween que tengo me quedan aquí cuatro y toca hacer una dos y tres pues tres para usar y este para guardar los cuatro años o para mí mm, espero que os hayan gustado suscríbete la verdad es que los troqueles troquelan muy bien ya lo habéis visto no tengo ningún problema la primera mm, cogen en la chiquitita vale, vale, en la así, chiquitita y y muy contenta con ello. Vale, manita. manita. Sí. <risa> pues nada. Ya está. Espero que me hayan gustado. Y si es así. Me queréis dar un like. Pues muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Si queréis. Y si no. Pues gracias por pasaros por aquí. Esta vez. Y si os ha gustado. Dadle a like. Y si no. Pues dadle a dislike. ¿Qué vamos a hacer? Besos para todas. Chao. Cuidaros. Hola, buenas noches chicas, con el trabajito que me ha costado poner la luna ahí, ahora viene el nubarrón y me la tapa. <música> ¡Porque tú, tú, tú, Eres tú, de Scrap tú, Scrap Scrap